Nadie lo mueva ni en tu casa. Este detalle es para vos, Luis. ¡Ay! absolutamente a ningún ningún tipo de acto, ni reconocimiento ni nada eh, sencillamente porque cuando pasó todo esto, nos quedamos tiempo en la paz para para terminar de cumplir compromiso y así a grande rasgo contarles qué fue lo que se hizo, porque voy a presentar un libro y he elegido justamente que sea aquí en la frase que bien de la presentación gracias, gracias eso básicamente es porque eh, primero ya no soy presidente del comité no sería correcto que lo haga ahí y de la del núcleo de amigos aunque siempre se lo dije, no vengo casi nunca pero, pero es el único, el único círculo que tengo de amigos y, y fue aquí la primera vez que con, con mi amigo Eric le dije que, que que vamos a ser presidente del, del comité eh, y siempre le dije que, que, que era una institución que podía hacer mucha historia siempre tuve fe en ella, aunque todos preguntaban por qué ese comité estaba muerto y hemos demostrado claramente dos cosas y una de estas es el reflejo de lo que está acá que es lo dijimos del primer día que al principio no le gustó a mucha gente y finalmente se dieron cuenta que era verdad el eh, cabildo iba a servir para que nos reencontremos entre los sueños y seamos de esperarse bolivia ...y a pesar de que muchos no creían en función de las medidas que se iban tomando... ...algunos eh, o ...porque no tenían fe o porque no tenían certeza... ...porque ya estábamos en una etapa de asumir a Evo Morales como presidente para el resto de la vida... ...pero no creíamos en nada de lo que pasaba... ...y fue hermoso porque... Bueno, ...justamente ahora que, que es primera vez que vengo a la frase o a cualquier evento y quería contarles porque quería que sean lo primero que así en este contexto, sepan qué fue lo que pasó muchos dicen, eh, no, había algo por detrás, había algo por detrás porque no puede ser que dejen una Biblia y a los 15 minutos renuncie ¿no? evidentemente no fue dejar la Biblia solamente y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que eh, fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan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 Y evidentemente lo que nosotros dijimos eh, cuando mi padre me dijo qué vas a hacer después de las 48 horas le dije, y paz. Me dice, pero te pueden matar. Yo le dije, yo tenía mucha fe. Si no me matan, va a caer. Y si me matan, se va a caer. Pero ya no podía mudar de Entonces cuando ya anunciamos en el cabildo, se me cortó la voz porque. Tú nunca sabes qué Dios va a querer, pues no, por ahí pasaba y tenías que despedirme. Fue duro pero fue hermoso porque miedo no tuvimos y no tuvimos porque teníamos mucha fe. Y cuando vos salías a la calle y veías al pueblo parado, te decía o es la libertad de todo Bolivia o es una vida. Y eso era lo que teníamos que hacer y fue hermoso porque cuando nos fuimos, todo se fue dando. Entonces, no, no es que mi Fernando planificó todo, todo se fue dando, y se fue dando porque de verdad que Dios es grande, el día que no me dejaron entrar a, a la paz. Eh, y, y me trajeron yo ahí le dije a mi padre me trajeron me con mentira de los militares le metieron a los militares también le dijeron que me saquen porque me iban a matar y que tenía que salir y me di cuenta que, que ya tenía miedo le dije tiene miedo que me maten entonces yo volví. y ahí cuando volvimos y el ministro da toda la garantía para que nosotros estemos reconfirmé de que no querían que me maten y fue hermoso fue pues la primera lágrima que se derramó porque cuando subí a, a, a la policía, claro, mi padre me decía: No te preocupes, hijo, yo está bien, la policía está con nosotros, pero no había estado con ningún policía. Entonces me agarran, me suben allí, y había un coronel a mi lado, y salimos, y recibe la llamada del general de la policía, y le dice: Ubicación, coronel. Y él le dice: Por seguridad, del paquete no se la puedo dar, mi general, y después. Y la... Qué belleza. Entonces yo me quedé tranquilo, Marcos Sajar, te dice, ¿por dónde vamos? Y yo le dije a Paquito que se tranquilice, y me dice, el país si nos mata. ¿Qué no puede pasar a que nos mate? Ya estamos arriba, o sea, ¿qué iba a pasar? Ya, ¿no? Entonces nos fuimos y recibimos dos llamadas más de general hasta que lo llamó Romero. Y le dice, ¿qué carajo se cree para no decir dónde está? Y le dice, no puedo dar ubicación por seguridad del paquete, mi ministro le dice, le es vos. Seguimos avanzando, lo volví a llamar y le digo tráigalo a palacio, lo estoy esperando para que deje su carro. Y me dice, el coronel, ¿qué le digo? Entonces, le, Dígale que la voz del pueblo no entra por una ventanilla, que no se la voy a dejar ahí, que se la voy a dejar en palacio quemado. Y él dice, no, donde le dé la gana. Y le dije, no le agradezco a usted. Dice, policía, ¿de acuerdo? Qué bien. Sir. Entonces me dice, ¿dónde quiere ir? A mi hotel. Volví a llevar el ministro y le dice, ¿dónde lo está llevando? A mi hotel. ¿A qué hotel no les puedo decir Fue hermoso porque llegamos al hotel, era con dos movilidades, serían unos ocho policías y unas siete motos. Paran afuera del hotel y le dicen, sáquense, a todos sus policías parece, sáquense su uniforme, saquen su mochila, C, se sacan la el, el, el, el traje y le dice, el general de la policía es masista, pero a partir del día de hoy nosotros lo hacemos cargo de su seguridad como civiles, ya no somos policías. La... Muy bien, puta, fue espectacular, y era los top, uh -huh. eh, Era los que se amotinaban. Cuando entramos, pasó todo lo que tenía que pasar. Y vos sabés que, pero cuando vi la primera vez que, que, que, que nos devuelven, se viene un dinero que no está en este libro por seguridad. Hasta que tengamos un gobierno confirmado de que no vuelve más, lo vamos a decir. Y me dice, yo estaba en el alto afuera Sí, yo fui el que organizé para que no entre Se vino acá, casa Cruz. Y te íbamos a hacer como tu pacatario te íbamos a claro. soltar en Plaza Moneda. Yeah. Ese era el fin claro. Pero me intriga por qué estabas dispuesto a morir, porque rompieron vidrios y estaban entrando. Claro. Entonces le expliqué. Y el tipo me dice: Nosotros no queremos que Evo Morales sea presidente. Pero a que Carlos Mesa sea presidente, yo prefiero Evo Morales. Y ahí me entero cuál era el problema ¿verdad? que tenía, y era lo de Octubre Negro. Sí. Correcto, claro, claro. ahí claro, eso era lo que diría. Y fue esta, la charla fue larga. Y me dice: Yo te voy a tumbar en el Morales, pero eh, prometeme ser presidente. Yo le dije: Ahorita lo primero es que recuperemos la democracia. No, yo, te, yo te garantizo que lo vamos a tumbar. Pero, ya ok, te prometo. No fui y me dice: Va a meter el del aeropuerto, pero vas a poder entrar. Hecho y hecho, Bien, se puso. Entonces me dice: Yo necesito que por favor eh, me dé las condiciones para poder trabajar. Se le dio las condiciones, se le dio lo que necesitaba el tipo, se fue a trabajar, se todo y comenzó a traerme a la gente. Y llegaron los conchorrojos, pues, llegaron los interculturales y llegaron Cuando cerramos con todo, el día sábado antes que renuncie Morales, dice el tipo: Juntame a toda la gente, todos los cívicos en el hotel, del hotel. voy a dar la carta porque hasta ese momento solo había hablado conmigo. Ya tenía 6.000 mineros llenos de dinamita para entrar a sacarlo a Morales. Y me dice, me llamó a Morales en la mañana para pedirme que resguarde Plaza Murillo porque los militares le habían dado la espalda y los policías igual. Y le dije que no. Y eso ya es una guerra que me a Morales. Necesito ir a sacarlo hoy día porque si no, los militares van a venir por mí Y le dije, no, no se preocupe, lo hablé con los militares, con el general, hablamos, le dijo que me iban a salir, se quedó tranquilo y me dice... Te doy hasta el domingo. Si el domingo no se va, el lunes lo saco yo con mi ¿Sí, námica. ¿no? Uh -huh. yeah. Así fue. Entonces, el día domingo, cuando estaba la, la, la sala del fraude, todos todos con chorro, interculturales, su propia gente con amar. En Entonces, cuando se le ve a la Biblia, era el mensaje. Estaba solo y era dejarlo solo con Dios en el palacio. Ese era el mensaje. A ese que sacó cuando llegó, que lo ofendió, dejarlo ¿Eh? solo. Y fue espectacular porque yo no sabía ni dónde había que dejar la biblia solo sabía que dejarla en el palacio y justo en la entrada estaba el centro del poder y ahí se dejó. Cuando yo salgo de la del prado, 15 minutos. Es que el universo para que se salga. ¿Sabes qué? Se me caían las lágrimas porque yo ahí entendí el verdadero ¿verdad? mensaje. ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad? que Dios quería estar solo con él. Exacto. Él se creía, no es que él tenía fe y porque le dio miedo a Dios, no. En, en lo que él no cree en Dios, se sintió solo por toda su gente. Y lo primero que dijo, lo que pienso yo, él tiene la excusa perfecta con su Biblia y algo va a hacer. O se meten los militares, o me matan, ¿no? porque lo que teníamos confirmado es el tipo era cubano. Claro. entonces gloria a Dios entonces eso así sido lo que pasa y hay que contarlo porque ese minero realmente fue la cereza para el fue la cereza compleja, un tipo humilde sencillo pero que lo maneja todito los mineros, o sea, es un líder mm. impresionante el hombre viene a Santa Cruz, viene todo el tiempo eh, fue un trabajo realmente espectacular y por eso es que a mí cuando la gente dice eh, no, no fue Luis Fernando, fue todo el pueblo de o, sí, es verdad pero hay héroes que no se lo han dicho y que así éramos para unos años no se iba a ir si esos héroes no estuvieran como el dinero. Ah, sí, claro. y eso es lo que hay que contar en un segundo libro porque por seguridad él ahora no se puede dar el nombre ni nada, sí, sí. o realmente cómo se manejó todo, digamos porque hay que tener cuidado por ello pero sí, ya está saliendo la próxima semana el libro y aquí nos vamos a presentar por lo menos el primero, de forma general, con algunos detalles, pero el segundo dio mediante y el gobierno consolidado, vamos a sacar con nombre y apellido quién fue el general que realmente se movió de la Fuerza Armada. Vamos a tener que hacerle una, un monumento al, al del autor que murió, porque él fue el que sí. me decía palacio. Con él coordinamos ¿El que se chocó en la moto? Él, él fue en, el que me metió a Palacio. En el con él coordinamos todo, con él y todo Oh, increíble ahí fue cuando usted se disfrazó el por siempre ahí le ahí. quedaba bien que bien Luis que bueno Bravo.